¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que, después de salir el demonio, el mudo habló, y la gente quedó maravillada. Pero algunos de ellos decían, Por Belzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle... Le pedían señal del cielo, pero él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. De igual manera, si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Os digo esto ya que decís que por Belzebú echo yo fuera los demonios.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 contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y en este lugar hay alguien que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y en este lugar hay alguien que es más que Jonás.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 que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven!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 y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle en gran manera y a provocarle a que hablara de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Libro de Josué, capítulo 9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 Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón. Y los siguió por el camino que sube a Betorón, y los hirió hasta Aseca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Betorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Aseca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que los hijos de Israel mataron a espada.